Como lo habíamos anunciado a un inicio, son diferentes actividades que se estarán cumpliendo en todo el territorio nacional recordando el Día Mundial del Medio Ambiente, tomando en cuenta que Naciones Unidas ha declarado que cada 5 de junio se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente y para ello también es importante concientizar a la población sobre estos cuidados y qué es lo que está ocurriendo actualmente, hoy en día, con la contaminación atmosférica, específicamente en Cochabamba. Ya que esta sería una de las ciudades en las cuales se presentan mayores índices de contaminación ¿Cuáles son los resultados, actividades para concientizar entre varios aspectos? Lo conoceremos todo a continuación Quiero presentar a la Interan quien es responsable de monitoreo de la red Mónica de Cochabamba ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto que nos esté acompañando desde los estudios de Avallala Televisión en Cochabamba Lorena Bandín lo saluda, bienvenido eh, Buenas tardes Lorena, muchas gracias por la invitación es importante conocer cómo se ha estado trabajando en este último periodo para tratar de disminuir los altos niveles de contaminación que se están registrando en Cochabamba. Esto a causa del de parque automotor, de las industrias, el crecimiento también poblacional, entre varios aspectos que también colaboran y ayudan a esta contaminación que se registra. Sí, eh, de hecho, bueno, la ciudad de Cochabamba, por su topografía, por la situación climatológica... Son eh, factores muy, muy influyentes para determinar el grado de contaminación atmosférica, ¿no? Eh, podemos entender que la ciudad de Cochabamba, bueno, eh, todos los municipios que lo conforman están dentro de un valle, valle cerrado, ¿no? Tenemos la cordillera del Tunari que bordea la parte norte hacia el, hacia el oeste, la parte del este, la serranía de San Pedro, hacia la parte sur tenemos otra pared natural que sería la serranía de San Miguel, entonces son paredes naturales que impiden que la contaminación se disipe rápidamente, ¿no? hay dos épocas bastante marcadas, la que llamamos la época húmeda y la época seca, la época húmeda pues que va desde el mes de septiembre hasta marzo y de abril hasta Agosto vendría a ser la época seca, no donde tenemos altos niveles de contaminación atmosférica. Lo que sucede es que se concentran por los vientos que son calmos, el efecto de la inversión térmica, la bruma que observamos en el horizonte, tiende a sentarse a nivel respirable de la persona, ¿no? y esto hace que los niveles de contaminación atmosférica, especialmente el material particulado, tienden a... A ELEVARSE ¿no? EN CONCENTRACIONES Y EN MUCHAS OCASIONES SUPERA EL LÍMITE PERMISIBLE DE LA NORMA BOLIVIANA QUE ES DE 150 MICROGRAMOS POR METRO CÚBICO EN UNA ÉPOCA DE eh, húmeda eh, CON BASTANTES lluvias, VIENTOS eh, RÁPIDOS, HACE QUE pues, TENGAMOS UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE EN NUESTRAS ESTACIONES DE MONITOREO AUTOMÁTICA, NO. LA PASADA GESTIÓN EL 2018 SE HA LOGRADO DISMINUIR eh, LA CANTIDAD que está permitida en cuanto a los metros cúbicos de la contaminación, como lo estaba anunciando hace unos instantes, a comparación del 2017. Esto gracias a diferentes políticas que se han estado implementando, además acciones también para poder mejorar la calidad del aire. Correcto. Aquí tenemos los resultados. No sé si me pueden hacer un acercamiento a la gráfica que tenemos. ¿No? Es un histórico del contaminante eh, principal que tenemos en la ciudad, que es el de materia particulado, si podemos verlo aquí en la cámara. Desde años pasados vemos que en las dos últimas gestiones ¿no? 2017-2018 en todas las estaciones automáticas hemos tenido un leve descenso y ahí que por ejemplo en nuestra estación donde registramos valores bastante altos eh, teníamos valores de 89 el año 2017 y hemos llegado a 70 microgramos por metro cúbico. ¿No? Otra estación, la de Coña Coña, estaba con 69 y hemos reducido a 61 microgramos por metro cúbico. Al igual que esta otra estación de la Fuerza Aérea, que también es bastante fuerte, sus niveles, estábamos con 79 y se redujo a 73. Eh, al igual manera, eh, la estación de mapa que estaba con 56, se redujo a un valor de 44 microgramos por metro cúbico. Como usted dice, eh, varias acciones que, han, que se han tomado en la alcaldía y obviamente eh, las condiciones meteorológicas que fueron favorables en 2018 en relación al 2017 eh, hizo que la contaminación atmosférica eh, pierda cierta fuerza en esta época seca. Y es por eso estos, estos bajos niveles de contaminación atmosférica. Caso contrario sería que tengamos estabilidad de la atmósfera varios días con temperaturas bajas, vientos calmos. Entonces, la contaminación atmosférica llegaría a niveles muy, muy altos de contaminación, ¿no?, pudiendo superar eh, al año pasado. Entonces, es muy lapidario entender este, la problemática de la contaminación en relación con la meteorología. ¿Cuáles son las normas municipales que se deben aplicar para tratar de continuara reduciendo estos niveles de contaminación. El año pasado ya se procedió con la demolición de varias ladrilleras que también sería uno de los causantes para la contaminación y el día de mañana se estarán llevando a cabo diferentes actividades para poder concientizar no solamente a la población en general sino también a las industrias, al parque automotor que es el 80-90% del causante. Además... Sí, correcto Lorena, el parque automotor es sin lugar a duda el contaminante número uno en la ciudad y yo creo que muchas ciudades, ¿no? más del 90% es atribuible a la contaminación a este sector, ¿no? el 10% es atribuible a lo que son las hieseras, ladilleras, eh, caleras que están distribuidos en la parte sur de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, pero la contaminación, el monstruo que tenemos aquí es el automóvil, eh, se han trabajado en muchas, en muchas políticas para reducir en el caso de las ladrilleras se han tenido procesos con los eh, dueños de los, ladri de los ladrillos ¿no? eh, se tuvo una intervención de la Contraloría, una auditoría que ya lo tenemos durante muchos, muchos años atrás entonces eh, hemos, eh, hemos ido reduciendo prácticamente la quema de, de estos hornos ladrilleros y razón por la cual ha ido disminuyendo los niveles de contaminación atmosférica Una de las acciones importantes, esto de la pausa ecológica, y mira que este año también se lo va a realizar del 15 de junio al 15 de julio, un mes que tenemos que no se va a quemar, no se va a producir ladrillo, y obviamente se va a reducir esos niveles de contaminación atmosférica en la parte sur de la ciudad, pero sin embargo tenemos este, este problema de las emisiones de los automóviles, que es 24 horas al día. Y es por ello también que se realizan actividades como por ejemplo el día del peatón, impulsando a utilizar la bicicleta y en estos días donde se hace este tipo de actividades también logra disminuir aproximadamente en un 70, 80%, hasta en un 90% estos índices de contaminación. Me gustaría que nos esté acompañando en una siguiente oportunidad con un poco más de tiempo también nosotros para poder desglosar cada uno de estos temas y cuáles han sido las políticas que se han utilizado el 2018 para lograr esta disminución constante considerable que se registra. Claro, una de las acciones importantes es tener esta red de monitoreo de la calidad del aire que nos brinda datos en tiempo real. ¿no? Nosotros Exacto. podemos visualizar a través de una aplicación de celulares. Si me sigue la cámara, por favor, una explicación rápida la voy a dar. Nos da los datos en tiempo real de las cuatro estaciones que nosotros tenemos aquí en el municipio de Cochabamba. Eh, te da la recomendación, qué es lo que tienes que hacer cuando la situación de calidad del aire eh, esté en una en una calidad regular o mala, ¿no?, que es lo que tienen que hacer las personas, especialmente ese grupo vulnerable de la sociedad. Perfecto, le agradezco mucho el tiempo, la información, los detalles, el habernos informado también esta aplicación para nuestros teléfonos móviles y lo estaré aguardando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Ha sido un gusto que nos acompañe desde los estudios de allá, La Televisión en Cochabamba. Hasta una próxima. Pausa, ya regresamos.